Desde tempranas horas del martes en el sector Villaverde de esta ciudad iniciaron un movimiento huelgario por 48 horas, exigiendo varias reivindicaciones. Según el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad y convocante Juan real conocido como Edita, hasta la fecha no ha notado la intención de las autoridades para propiciar el diálogo. Ya nosotros hemos ido donde el gobernador, donde el alcalde, varias veces y no nos hacen caso, no temperan al llamado. Nosotros decidimos ponernos en pie de lucha, ya que el gobernador se hace el mudo, el ciego y el loco. Nosotros, en los próximos días, si no temperan al llamado, nosotros estaremos movilizándonos con más fuerza y con más fe en nuestra comunidad. Eh, no, todavía hasta el momento no, pero supongo que ellos tienen que... Eh, Asistir y darnos la cara a nosotros, porque como tú puedes ver, nosotros tenemos un foco de contaminación en nuestra comunidad, de lo que es el alcantarillado hace seis años que se inició, y la, la, el gobernador y... Y la ingeniera se han hecho lo locos. Eh, la ingeniera no ha dado más la cara en nuestra comunidad. Nosotros tenemos un foco de contaminación caminando por encima de la heces y el agua negra. Nosotros, si el gobernador no, no tempera el llamado, nosotros en los próximos días ya estaremos movilizándonos con más fuerza. El dirigente comunitario dijo que estarían dispuestos a continuar realizando movimientos volgarios hasta tanto sus necesidades sean escuchadas.